Hola amigos del canal Hoy nos encontramos ante otro juego de terror, de susto o raro Así que vamos a empezar Nos acaba de decir de que vamos a disfrutar y, y que lo puntuemos en función del susto o de la risa que nos da Así que vamos a ver qué nos ofrece Bueno, en principio aparecemos en un baño se puede hacer algo del baño, pero hay algo escrito aquí. No querrá ver esto otra vez. O no volverá a ver esto otra vez. Bueno, vamos a ver qué hay que hacer en el bate. Tirar de la cadena. ¡Oh! Yes. Genial. Empezamos bien. Uh. <tose> nos acaba de decir nuestra novia que dónde estamos y que y que hacíamos que no hemos tardado tanto y le ha dicho que está cagando que ha estado cagando bueno pues eh, ha cagado y nos ha dicho que pongamos unas noticias aquí están las noticias la primera noticia es que la inflación ha subido, como ahora mismo en todo el mundo y que un dólar da como antes daban tres. Tenemos que tener cuidado si nos llaman por teléfono, coger o no coger la llamada, dicen que no. Vale. Nuestra novia, después de ver las noticias, se ha ido a darse una ducha, ahí está, y acaban de llamar a la puerta Joder, ¿quién está dando... ahora... lo podemos abrir y nos han dejado una nota No, joder, no cagues más, joder, que no cagues más Eh. Un ruido de, de una radio Sí, es que, que un baño asesino que, que hay un baño asesino Y que la gente recibe llamadas Y que si contesta Pues Tela te Bueno Un baño O sea un váter asesino ¿Qué ha pasado? La luz Nada enciende la luz Ah mira, la linterna que nos decía no enciende la luz. ¡Ostras! Una guitarra. Tocamos la guitarra. Bueno. Y la luz. Aquí, verás tú, aquí no hay nada. Antes he visto otra puerta por aquí, a ver. Vale, un sótano, típico. ¡Ya está! ¡Qué no eso! ¡Nunca miento! ¡Joder! Este bote no se puede coger... ¡Joder! por el susto que me de... ¡Ostras! ¡Un pentagrama! ¿Y se pueden coger las velas? ¿No? Necesito algo para encenderlo. Será un, un encendedor, un mechero. Y lo de la luz. Necesito algo para, para esto. Bueno, aquí... que no la cogiese. nuestra novia acaba de gritar y está aquí The door is I have to find buen juego yeah. la puerta está cerrada The door is I have to tengo que encontrar algo para romperla sometí algo falta aquí ¿qué falta aquí? será otro libro A ver, yo qué sé, me imagino. Dios que pida cajones. Bueno, los muebles son buenos y el que están vacíos, yo no sé si vive aquí esta gente o no, pero. Aquí no hay nada. Y aquí. Un bate con un bicho dentro. Ay, que me estoy volviendo de qué va esto. A ver. Mira los armarios, plato no puedo hacer nada. ¡Ya! Unas tostadas, la madre. Otra. ¿Podemos comer? ¡Ah, oh, pero qué susto va a dar, cabrón! ¡Uf! Mira, una llave. ...se me ocurre que falte algo aquí abajo... ...y esté aquí abajo... ...pero aquí no está... ...ah... ...mira un libro... ...vámonos... ...corriendo... ...aquí está el libro... ¡Upa! ...se ha abierto... ...ah... ...y la llave era para eso ¡Ostras! ¿Y el mecheco ¿Y esto? Una barra De curiosidad sé que tengo que romper la puerta porque lo dice ahí pero voy a encender esto a ver a ver si funciona R. vale vale vale Vale. ¿Qué ha sido eso? Por Dios, se han apagado las velas ¿Ya, ya no puedo usar más el mechero ¿O no? ¿Qué he hecho? Brujería por hacer brujería A ver, la puerta Por favor ¿Qué? ¡Ostras! ¿Qué ha pasado aquí? ¡El baño! Dice <risas> es divertido de usar el teléfono. Nata, levántate que te has cagado encima. ¡Ah, un momento. Hostia, qué bueno. ¿Qué me ha pasado? Tengo que lavarme otra vez o sea, tengo que lavarme y al baño y el bate sigue lo mismo o sea, que no era un sueño mira bueno tenemos una novia que parece un zombie está ahí que no hace nada y vestida hola, no nos dicen nada bueno, pues vamos al baño espérate, vamos a ver qué hay por aquí, nada y entramos y risa después de del desahogo y fin del juego bueno la verdad que bueno dice aquí que si te ríes o, o estás asustado que le demos cinco estrellas pues me ha pasado las dos cosas y la norma número 2 que disfrutes en tu baño bueno ya está el juego está Está guapo, no es una locura, pero pero está buenísimo, o sea, está muy divertido. Eh... Hemos empezado cagando, claro, esto es el principio. Bueno, el juego, pues resulta que hay que coger ciertos objetos, utilizarlo, y la historia es que hay un bater asesino, pero no sé por qué. Pero bueno, ya está, así está la historia. Así que vamos a valorar el juego y hombre, es muy divertido, eso lo acerca al 9, luego la, eh, lo del battle y el que hay con la máscara que parece lo del calamar ese, pues un 7, así que yo le pondría un 7, me quedaría con un 7 y, y está muy divertido. Así que, que yo creo que es la nota más adecuada. Así que bueno, con esto terminamos esta revisión de este juego tan curioso. Y por primera vez me he llevado a un par de sustitos que no han sido muchos. Así que recuerden darle like si les ha gustado. Y si quieren se suscriben al canal y nos ayudan a crecer. Y bueno, pues revisen que hay más juegos, sobre todo de terror Y juegos retro, pero sobre todo de juegos de terror Así que con esta me despido, chao y hasta la próxima